señor Guardingo. Crear empleo de calidad con condiciones seguras debería suponer más seguridad en los puestos de trabajo. Que hoy trabajen más personas en España no puede ser sinónimo de que aumente el riesgo de que haya más accidentes laborales. Si eso fuera así... En Alemania, donde trabajan muchas más personas que en España, habría muchos más accidentes laborales, pero los datos nos indican justamente lo contrario. En la estadística que elabora Eurostat, España aparece que por cada 100.000 empleados tenemos 3.000 accidentes laborales con baja, en Alemania, mil menos. Alemania, además, está en la mitad de accidentes mortales por cada 100.000 empleados. ¿Por qué sigue siendo más inseguro trabajar en España que en otros países de nuestro entorno? Aumentan los trabajadores a costa del aumento de la precariedad y unas condiciones laborales de riesgo. Los españoles nos merecemos poder trabajar con tranquilidad, seguridad y dignidad. Aumentan los trabajadores, pero aumenta también la precariedad y las horas extras no declaradas. Lo que no aumenta es la inversión en inspección de trabajo. Estos presupuestos generales del Estado aún arrastran un recorte del 10 en inspección de trabajo respecto a lo que se estaba gastando el Estado en 2011 y las plantillas de inspección de trabajo están aumentando lentamente. Arrastramos recortes en inspección, pero también en el Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. El aumento en la partida de los presupuestos no llega todavía a cubrir los recortes en la salud de los trabajadores que su Gobierno realizó en 2012. ¿Cree usted que la mejor manera de combatir la siniestralidad laboral es recortar en los presupuestos? Tenemos una inspección de trabajo de mínimos, unos recortes presupuestarios que afectan a la salud de los trabajadores y no existe ningún plan estatal para conseguir un transporte más seguro en el acceso a los polígonos industriales. No olvidemos también la prevención en los accidentes sin Por eso, tenemos que ponerle a usted y a estos presupuestos un cero en salud y protección de los trabajadores. gracias.